Bueno gente, agradezco antes de empezar agradezco a Hugo Álvarez Mecánica, sígalo en Instagram que desde el primer día cuando escuchó el motor me dijo que eso era este botadores a causa de que no limpié bien la cañería de aceite por haberlo hecho apurado y bueno, imagínate que el tipo de Uruguay con el oído que tiene la experiencia y con los videos que tiene en YouTube, este, me sacó la ficha al toque de lo que era este botador tenía una pared de carbonilla bastante grande de aceite y eso hacía que eh, al momento de yo quería sacarlo no pude con la mano así que tuve que pegar un par de martillazos y bajó entonces cuando la leva trabajaba esto hacía que rebotara en la leva, en el camón y bueno eso hacía el ruido ese pesado que estaba haciendo Puta, ruido fuerte. es bastante feo el ruido, es un botador fijo así que bueno agradecido a Hugo y a todas las sugerencias que ustedes también me han dejado y re contento de haber encontrado el problema. Contento también de saber que armé todo bien acá, tanto los kilos como estaban antes, así que de 10.